Este viernes, 11 de la noche, en El Espejo, reflejamos a Medios en Común. Conversamos con Blas Gómez, quien nos comparte sus obras audiovisuales y nos cuenta sobre el Festival Internacional de Cine Ciudad Luna de Chía. Porque Cundinamarca es cine, El Espejo, martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.